gran pique, todas las carnadas, anchoas, masas, harinados, mojarras, posta de sábalo, filet coloreado y mucho más. No genera olores, no tiene vencimiento, no es necesario frío, no te ensucia, fácil de encarnar, envasado al vacío. Comunicate al 1167252300 o al 54317103 o al 47 11 52 67 visita www.launionpesca.com.ar